¡Toma! Toda la vida jugando a la lotería y por fin ha llegado mi momento. 500.000 euros de coche y aún le debo 50.000 euros al banco. ¡Pero me da igual! Este día es tonto y lo críos llorando. Andrés, sentimos que tu sueño aún no sea realidad, pero nos estamos preparando para cuando llegue ello hemos incorporado como novedad los lubricantes Q8 y fruto de este nuevo acuerdo os podemos ofrecer esta fantástica oferta por tiempo limitado. No la dejes escapar. Tallerbox, Avenida Luxemburgo, Polígono Industrial, Cabezo Beaza, Cartagena.